Más del cuerpo de coaches de los campeones nacionales, los Tigres del Licey, en sus entrenamientos en Jubey, Boca Chica, Guadija Valera, que ya había conversado con nosotros en la temporada pasada porque fue un hombre muy importante. En momentos también claves, eh, lo vimos como dirigente interino en un momento en que quizás las cosas no fueron mejores. Y un hombre de mucha experiencia en nuestro béisbol. En esta convocatoria de lanzadores y receptores hemos visto una muy buena respuesta y muy buena proyección, sobre todo de los jóvenes. ¿Cómo la ha visto usted, que ya tiene una vasta experiencia en este tipo de campos? Sí, gracias por la oportunidad de de estar contigo aquí y eh, darle, antes que nada, un afectuoso saludo a nuestra gran fanaticada. Nada, estamos aquí un año más, gracias a Dios. Eh, sí, una buena convocatoria, eh, una buena mezcla de, de veteranos con, con muchos muchachos jóvenes. Y como tú acabas de decir, aquí estamos eh, preparándonos con el poder de Dios para echar la batalla y retener la corona. Yo escuchaba, bueno, todo el que estaba aquí, inclusive, inclusive los muchachos ahí, que ustedes estuvieron dando algunas palabras de motivación eh, con relación a cómo deben comportarse, cómo serán las cosas. Y eso es muy importante, Javalera, incentivar el positivismo, sobre todo en los más jóvenes que no tienen experiencia en el béisbol de invierno. ¿Será, usted entiende, la misma actitud del año pasado, ahora que somos campeones? ¿Eso variará o ustedes trabajarán para que eso se mantenga, el positivismo en el equipo? Bueno, eh, en una oportunidad recuerdo que tú me hiciste esa misma pregunta el año pasado y gracias a Dios eh, hemos podido conseguir nuestra mística de nuevo y creo que sí que a partir desde hoy que le estamos incautando a los muchachos que desde el primer día eh, la actitud que tenemos que tener es una actitud positiva eh, ya como tú sabrás que en años anteriores habíamos estado un poquito, sabes, no al nivel de nuestra organización como de costumbre han sido los Tigres del ISEI pero vuelvo y te repito que gracias a Dios el año pasado conseguimos agruparnos mejor y lo que le estamos incautando a los muchachos es eso mismo desde el primer día. Una actitud positiva con una actitud de ganar. La meta de nosotros es ser campeones. La fatiga extrema, Javalera. Una muy mala noticia siempre iniciando los entrenamientos, pero generalmente los equipos se programan para que jugadores de mucho valor no puedan jugar y tener... Digamos un plan B, como ya estuvo conversando con, con José Oferman, el dirigente. ¿Cree que perdimos mucho en este listado que salió, aunque muchos de esos al final juegan aquí? Bueno, ya en los últimos años hemos pasado por esa experiencia y como yo siempre digo, nosotros contamos con un, una oficina que, ¿sabe? que que tiene mucha capacidad y ellos saben cómo resolver todos sus problemas. Eh, ya estamos acostumbrados, yo creo que en, en lo absoluto no va a afectar porque yo, yo sé que ya ellos tienen su plan B. Muchísimas gracias a Guadija Valera. Licey Campeón este año otra vez, usted me lo decía siempre, Licey Campeón, tranquila, Licey Campeón, así que dígale usted, para toda la gente de Licea TV. Bueno, esas fueron Ajá. las palabras que le dije esta mañana, a lo, tanto a los veteranos como a los jovencitos que nosotros tenemos que tener presente que es Licea Campeón, tenemos que desde ahora mantenerlo enfocado en que tenemos que retener la corona, nosotros somos los campeones, gracias. Bueno, gracias Guadija, seguimos con más de Licea TV.